Con mi nombre, todo el mundo es un idiota, excepto yo, eso es cierto. <risa> Porque no puedo hacer nada bien. Corchino. ¡Ah, ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! ¿Qué cómico? POTENCIA yeah. Tres horas después Oye, Arenita, ten cuidado con Calamardo el gruñón. Inteligente, ¿no? Oh, oh, oh, oh, ¡Oh! ¡Más despacio! ¡Velocista! <risa> oh, oh, oh, oh. Ah. ¡Hola! ¡Ganaré el trofeo la próxima vez! Bueno chicos el miércoles va a formatear la computadora desde cero porque está muy lenta chicos mi nombre es Megumi Bandicoot.